Acompañamiento tutores pares Un o un estudiante de curso superior, tercero o cuarto año de tu carrera te apoyará a ti y a un grupo pequeño de compañeros y compañeras en aspectos académicos fortaleciendo tus habilidades para la carrera como también en ámbitos personales e interpersonales facilitando tu adecuación a la vida universitaria.